un toro se escapó del camión que lo llevaba al matadero en un barrio del sur de Bogotá. Después de eso, personas locales, los conductores del camión y la misma policía trataron de capturarlo como pudieron, con bastante brusquedad. El toro, que supimos después que es el número 31 en la industria ganadera, los animales no tienen nombre, son apenas números. Después de pelear e intentar escaparse como pudo, terminó sujetado con cantidades de cuerda, fue subido a un camión y de nuevo camino al matadero. Desde ese momento el santuario animal Namigni examinó la situación desde una perspectiva jurídica y nada de lo que sucedió es ilegal. Por esa razón el santuario animal Namigni empezó una campaña para tratar de salvarlo, acudiendo a todo tipo de diligencias hasta lograr hablar con el dueño del animal, que se comprometió a no sacrificarlo y darles 24 horas para recaudar 7.500.000 pesos, es un toro de más de 700 kilos, para comprar su libertad, llevarlo al santuario y permitirle que viva su vida libre y como un individuo con nombre y dignidad. Esplendor, así nos gustaría llamarlo. La única forma de salvarlo era reunir el dinero para comprar su libertad, el santuario animal Namigni, con un aporte inicial de 500 mil pesos inició la campaña para salvar este toro, acudieron a personas y simpatizantes que pudieran hacer su aporte voluntario. Sin saber si lo lograrían igualmente iniciaron una carrera contra el tiempo y empezó la campaña para recaudar el dinero. Este es el video captado por la proteccionista, con todo su valor asistió a este episodio de manera pasiva. Entonces, ¿puedo estar bien. Soltarlo, señores, y a salvar su vida. Si ese animal se escapó, porque. se que él quiere resguardar su vida. No con los no Sí, yo sé sea que usted es matadero y lo que le importa no, no, no. no, no, no, no, no, es matar no al animal. Nosotros estamos en pro de la vida del animal. No me ¿Cuál no se No Nunca llegó protección animal. Bueno, No muchas cosas. Eh, Ojalá pudiese tener el dinero para comprar ese res y enviarlo a un santuario. Muchas personas atendieron el llamado del santuario animal Namigni, pero... ¿Si ¿sí lograrán reunir todo ese dinero? Queremos que Esplendor viva libre en el santuario hasta que se muera de viejito. Gracias a la contribución económica de las personas, el rescate de Esplendor fue un éxito. Eh, estamos llevando a Esplendor ya acá por la zona sur, salimos hace poco por un día pesado, se demoró bastante todo el procedimiento, alcanzamos también a rescatar una vaquita que se llama Luciana, entonces eh, Esplendor y Luciana que están camino al santuario. no tengo casi batería en el celular, eh, no hemos podido comunicarnos porque no tenía red, pero afortunadamente todo salió bien y vamos camino allá, ya para después bajarlos y ya para que se relajen, ellos no comen desde ayer, tienen hambre, están estresados, pero, pero están bien. Entonces, por acá vamos por las calles de Bogotá Sur, hacia la calera, hacia el santuario, pero todo está muy bien. Afortunadamente, queremos agradecer mucho a todas las personas que han ayudado y que permitieron el rescate de Esplendor, y al fin, lo que nos esperaba de Luciana. Eh, antes subimos un video, pero no estábamos autorizados, y por eso tuvimos que quitarlo. No estábamos autorizados a subir un video del espacio. Entonces, bueno, esta es la actualización por ahora. Tan pronto, lleguemos al santuario y los acomodemos ya... Ya haremos una actualización. Muchas gracias a todas las personas tan generosas que permitieron el rescate. Eh, al fin, no solo de Esplendor, sino también de Luciana. Próximamente les mostraremos cómo está Esplendor y desde luego las condiciones en las que vivirá libre en el Santuario Animal Namigni. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.